Hola a todos. A continuación un resumen de noticias de lo que acontece en el estado de Nueva York, correspondiente al 6 de mayo del 2022. Una escala de aumento de 2 a 6% fue recomendada por la Junta Reguladora de Alquileres de la Ciudad de Nueva York para las rentas estabilizadas en una votación preliminar. Los nueve miembros de la RGB, que fija costos en alrededor de un millón de unidades con renta regulada en New York City, votaron en una proporción de 5 a 4 la propuesta, que establecería aumentos de renta entre 2 y 4% para arrendamientos de un año y entre 4 y 6% para alquileres de dos años, reportó Daily News. El margen es menor. 2.7 a 9% al que se había sugerido en la votación anterior en abril para compensar a los caseros en medio de la inflación histórica que está viviendo Estados Unidos seguida de la crisis de la pandemia cuando muchos inquilinos dejaron de pagar sus rentas. Tras la explosiva filtración del borrador de la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula el caso Roy contra Wade, a principios de esta semana, la campaña para la gobernación de la gobernadora Kathy Hochul publicó un par de breves anuncios digitales en los que se compromete a seguir protegiendo el derecho de las mujeres al aborto en Nueva York. Siempre protegeré los derechos productivos... Y mantendré seguro el acceso al aborto en Nueva York, dijo la gobernadora Hochul en uno de los anuncios titulado «Siempre proteger». En el otro anuncio, Fuerza Hochul reflexiona sobre cómo creció rodeada de mujeres fuertes y cómo fundó un hogar de transición para supervivientes de la violencia doméstica. Varios miembros del Consejo Municipal de Mayoría Femenina se concentraron en la escalinata del Ayuntamiento de Nueva York en un duro reproche a la opinión mayoritaria filtrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula la decisión Roe Wade que legalizó el aborto en todo el condado la pasada noche. La presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams, demócrata de Queens, Dijo que el derecho al aborto en Estados Unidos no es un derecho de décadas protegido por Roy Wade, una decisión que se produjo en 1973, sino que es un derecho humano de autodeterminación. Estamos en el año 2022. Se podría pensar que esta mañana era el año 1950. Dijo Adams. Está claro que nuestros peores temores se están haciendo realidad. Si este proyecto de opinión mayoritario se refleja en la decisión final, sería una afrenta total para todas las mujeres de Estados Unidos y acabaría con el derecho constitucional al aborto. El alcalde Eric Adams dijo que apoyará el proyecto de ley que presentarán los concejales Justin Brannan y Case Powers, que suspendería el impuesto sobre las licencias de licor de la ciudad. La suspensión de este impuesto sobre las licencias de bebidas alcohólicas será una forma de proporcionar a los bares, restaurantes y lugares de ocio algún alivio financiero mientras tratan de recuperarse de la pandemia de coronavirus, dijo Adams en un comunicado. Suspender el impuesto local que estos negocios pagan actualmente por las licencias de bebidas alcohólicas es una forma sencilla y de sentido común de devolverles el dinero a sus bolsillos y ayudarles a mantener sus puertas abiertas, dijo el alcalde Adams. Los inquilinos y los defensores de la vivienda de Nueva York siguen presionando a la junta de directores y directrices sobre alquileres de la ciudad para que incluya una reducción de los alquileres como parte de su rango preliminar en medio de un nuevo informe que muestra el aumento de los niveles de pobreza en la ciudad y las disparidades en los aumentos de los alquileres para los inquilinos negros y latinos de Nueva York, así como para los hogares de más de tres personas. El 14 de abril, la Junta de Directrices sobre Alquileres publicó un informe en el que se establecían tres métodos para calcular... Los aumentos que supondrían subidas que oscilarán entre el 2,7% y el 9% en los apartamentos de alquiler regulado, tras publicar datos que mostraban que los costes operativos de los propietarios habían aumentado un 4,2% desde el pasado mes de abril. La policía busca a un hombre sospechoso que sin provocación alguna Supuestamente dio un puñetazo y luego golpeó repetidamente a una pasajera en su asiento En el bus 31 en el tramo de Edinburgh el mes pasado Según la policía cuando el autobús se disponía a parar en la esquina de la calle 225 Este Y la avenida Sheffielding un varón no identificado Comenzó a dar puñetazos y a golpear a la mujer de 42 años que estaba sentada junto a él, sin motivo alguno, explican fuentes policiales del Bronx. Poco después de que el autobús se detuviera por completo, el sospechoso salió y huyó a pie hacia la avenida Laconia, por la calle 225 Este. Fuentes policiales dijeron que la víctima no conocía al hombre que la agredió. ...y afirma que no compartió palabras con sus atacantes antes del incidente. Final de este resumen de noticias de lo que acontece en la Gran Manzana... ...desde el departamento de prensa de ECO News Agency, Bolívar Balcácer. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida